Hola, soy Vincent García, artista GRBAS, y hoy os voy a presentar las nuevas pantallas Aerotech de fibra de carbono, que es un material que se utiliza en ingeniería aeroespacial. Que han sido presentadas este año en Los Ángeles, en el NAM. Bueno, pues aquí tenemos eh, dos pantallas iguales de 2x12, fibra de carbono y madera. Esta de madera pesaría 20 kilos y tenemos esta que pesaría 12 kilos, ¿ok? que prácticamente la puedes levantar con una mano. Luego aquí tenemos lo mismo, cuatro dieces de fibra de carbono, que pesa 15 kilos, muy poco para ser una de cuatro dieces. Y luego tenemos esta que pesa 25, así que bueno, los bajistas que siempre estamos cargando con amplis grandes y muy pesados y que estamos cansados de lastimarnos un poco la espalda o de pedir ayuda a los compañeros, pues bueno, estas pantallas yo creo que son un poco la solución. La fibra de carbono es un material ultra resistente que lo que va a hacer es darle una larga duración al amplificador, más que si fuese de madera. Al ser un material no orgánico, va a evitar también resonancias y vibraciones indeseadas. Espero que os haya gustado este vídeo y os animo a que comprobéis todo esto que he comentado de estas pantallas por vosotros mismos.